Mickey Money, Mickey Cream, Six Sets, Six Baja ¿Qué estamos grabando? Hola vale, chicos, aquí estamos jugando Arsenal. Con el grupo, el grupo, el grupo, el grupo de medio mancos, medio pros. Aquí okay. ya no somos ni medio mancos ni medio pros, somos pros. Sí bebé! pero a ver ah me mataron <risa> no. No. le dejé diecisiete de vida no Javier me apareció le tengo el arma ¿Qué? divino una ametralladora de fuego boom ah no pistola poderosa pistola pistola poderosa ganando Javier está ganando Uno yo no soy manco no Javier perdido. Javier a ver vamos tú puedes contra Javier José este este brujo es un brujo se te es hacker No, tío, ¿cómo que se lo transportó Es hacker, ¿Cómo más. Se teletransportó a mí, o sea, se teletransportó al otro lado de la isla y ahí mató. Bueno, no, no. Bueno, no sé está campeando, está campeando, está campeando. Mira, es es ese brujo, o sea, uno que tiene la esquina de brujo. Dije que estaba campeando. Eh, eh, eh, eh, esta chica Dale, la maté, la maté, la maté, la maté. Cero uno, el brujo. me acaba la mujer! ¡Ah! Me mató. Oye, mate a Javier, maté a Javier, nos matamos a la misma vez. La bruja, la bruja, el brujo, el brujo, el brujo. ¡Ah! Me mató. Oh, el brujo se llama Blue. No, tío, me acaba de matar de nuevo. Lili, li, ah, Arriba. me mató Javier. Javier, te voy a por ti. Javier tiene 12 de vida, tiene 12 de vida. O sea, con uno disparo más y muere. Y... No, tío, estoy medio manco, estoy medio manco. Está ganando una pelotecina. ¿Qué es eso? Aquí está Javier. Toma, toma, toma, toma, toma, toma. A ver, tengo esta arma que no... que no... no me sirve casi Porque es muy noob esta arma No, oh, tío... Muere, muere, muere, muere, muere, muere, muere Ahí no, está, ahí está, toma, bazooka, bazooka, bazooka, ah! matar a Blue y... Oh, el brujo Muere, muere, muere, muere, muere, muere, No, tío, muere. casi mato a... Ah, muere, no, muere, muere, muere, ah! Javier, hacemos Wommy one, one. Oye, Javier, aquí. deja de cambiarte skin, me cago en ti. Deja de cambiarte skin, vale, me cago vale. en ti, Javier. Javier, hagamos PVP arriba, hagamos Wommy one. one. Oh, pe pe no, en ese arriba, no, en ese. El... No, ch no chica me trajo. está tirando para cosas, pero ahí está, toma, la maté. Sí, sí, ha salido. que... se fue? ¿Quién se fue? Piero, pero... Creo que ya se salió. hasta el... ¿El Piero se fue? Y que un amigo se ha salido. ¡Ah! Que me están matando por detrás. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Oye, este hermano rompe ventanas. Dios mío, está acá. ¡Muere, muérete, brujo! ¡Ah! no! Hay un hacker. Se llama Jet Topos. No, maten al hacker. ¿Se puede matar ese hacker? ¡Sí! ¡Ah, no! Toma, le pongo a un pecho. Alguien. No me mataron. ¡Wow! Salí volando. ¡Salí volando! Me doy armas con las que pueden salir volando. No, no, no, no, no, no. no. Sí, tengo doble de revólver. Toma, toma, toma, toma, toma. Ah, ah. Oye, una persona pro tiene una skin. la Tiene la skin principal. No me mataron, X. Me mató, X. Con un tengo un revólver tengo un revólver tío, hecha. Tío, tengo tío, pizza tío, pero tío. qué hago con la pizza Adriana o sea, cómprame ah, la pizza ahora danzo ahora te mato Javi, ahora te mato Tuma, toma toma toma toma toma toma mamá te el brujo ah me mató me mató con dos pipas tengo escopeta escopeta, escopeta. no tío me cande okay, okay. el brujo el brujo ah el brujo me, me, me destruyó en mil pedazos con, un, con una pizza. Me mató, jato, pos, me voy. Y no, me mató, no tío. Y me mataron y me No, no. Ayer creía que era. No, ya... Ay, no, me mató el. el, el... O sea, segundo lugar. Yo soy bien pro. Oye, oye, ¿cómo es no, siempre me mata el, el, el chico del cuchillo dorado? No, no, sí, empecé a ganar. ¿Quién oye, oye. O sea, dime algo de Arsenal. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cómo sabes que, que cuando te aparece ¿Sí, el cuchillo ¿Sí, dorado? Te sale Golden Goal next y de ahí tienes que tener 32 kills para eso. Es cierto. Oye, se la escuchó. ¡Mi pam! Ñam, Ñam, Ñam. equipo rojo esa, esa música la tiene José Mi pan su pan equipo rojo Oye José vamos vamos contra Javier equipo rojo ya vamos, esperen que voy a poner otra musiquita en el stack este no sé si... No, no, no, no, no, oh, pon la de tu pan tu pan, miam, miam, miam es, es No, le voy a cambiar a otra <ríe> Le voy a poner otra Ah, tengo un malogro, ahí está Mi aburrida, mi pan, su, su, su, su, su, su. Ay, mi pan mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi. Aunque la canción es algo mala Chicos, ¿ustedes ven globos en el cielo? Lo había visto. Sí, sí, sí. pero ¿por qué, lobos? No sé. sí, sí, sí, sí. Chicos, voy a poner... Voy a poner mi panzos sus, susuelo. ¡Sí! panzos pan super su, sí. pan? sí, bueno. miam, miam! ¡Miam, miam! ¡Miam, miam! ¡Miam, miam! ¡Miam, miam! ¡Miam, miam! ¡Miam, miam! ¡Miam, miam! miam ¡Mi! pan no, no digan eso <risas> a no, ¡Oye, es un canal! ¡Un canal! ¡Luego, luego, luego! ¡Luego, luego, luego! YouTube luego canal! Estamos <tose> pudding, ¡Ah! ¡Estamos de nuevo aquí! me voy a todos ¡Ah! ¡Mata a este chico! este es chico futbolista! ¡Ah! Oye, ¿por qué siempre me mata Mariquea ah, Tiene un nombre súper largo? No me atrevo. Haría Kawai, pero. ¡Eh, eh! ¡Eh! ¡Eh, eh. eh Javín! ¡Habías trampucias! ¡Había trampucias! ¡Trampucias! ¿Cómo que es trampucias? ¡Trampucias! Mis pies. Mamá, te maté esa, esa, esa chica. El brujo, el brujo, el brujo poderoso. Me mató el brujo poderoso. Tengo el arma de fuego. Oh, se van a enterar. Toma. ¡Ah! Oye, me dieron un disparo y me han matado. Esto no vale. Toma. Oh, no, a pasar no, se... Es que no hace esto este comandante. El arma de electricidad. ¿Por qué no mato a nadie? Es algo was Juicy right there. Ah, hoy me mataron. No, tío, le he quitado a alguien. ¡No! Se de... Oye, esta chica traspasó una pared. Muere, muere, muere brujo, muere. ¡Esta! ¡No! No. me ha matado En la cabeza. me ha en la cabeza, Apenas me has dado. Este petaza. Este petaza. Me ha matado de nuevo, Javier. No, no, mataron. no, no,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 A ti, me de matar. Y Oye, no me, me gustan los francotiradores porque solo tienen un disparo de cada uno. Lo bueno es que matan de una, pero solo tiene un disparo y, y luego tienes que recargar. Una pelotocina le está ganando a un pelo pelo rosa. <ríe> no sé, le están ganando a los y es que si sí, si ven al Javi con pelo rosa es porque se es me de cuenta esta hermana y me <risa> gusta ¡Metalse a ella y me acaba de matar! Pero es que tío, odio este arma Odio este arma, apenas se puede disparar un poco Ah, No, o sea, y es que... Y me acaban de dar un headshot con Oye, el con este todo. francotirador es imposible eh, Le doy un disparo y le tengo que dar otro para que muera Sí, yo odio el arma que tengo. Tengo que dar como mil disparos. Javier, javier déjame javier. matarte, Javier, que tengo un arma súper. Javier, deja matarte, que no sé cómo, cómo. Déjame que sea pasar de esta arma que la odio. Mataste, chicos, no hace falta. Javier, odio. Es que tengo 17 muertes. Estamos en empate, José. Sí, pero es que odio. Sí, no. pero es que no puedo ni disparar porque ya me lanzan una bomba. No, es que, wow. Esta, esta arma es la definitiva no, tío, ¿cómo? ¿Cómo le están cambiando tus compas Javier o, o le dices que, que dejen de cambiar o yo este ahorita mismo en tu cuenta pero la de Javier no vente a hagamos one v one nosotros hagamos one v one nosotros no casi de nuevo no pero hagamos tú y yo one v one nosotros ¿dónde estás ¿no? estoy en la esa, como la puerta del bus pero en la naranja aquí estoy mira eh. no no no Eso no eso no no no no un un Bobo, un no no Bobo Me han matado otro a cuchillo, Javier. Eso no no no Javier no no no ven no nuevo Está bacán. ¿Qué? no no sí. oh, no sea, Tenía, tenía, el cuchillo, dorado. bien un logro que se llama Commander. Uta, uta, uta, uta, uta, uta. ¡No, quita sí. esa ¡No pertene a José! ¡No, ¡Pon, pon, pon! Este es tú, este es tú, este es tú, este es tú. Ay, no, tío No, tía, mejor. te voy a poner, eh, ahí. Le voy a poner esa <ríe> Ay, ay, Ay, <ríe> ya lo tengo ni qué qué más qué tío! qué más miam. qué más qué qué más qué puta. qué más qué puta. qué más qué qué más el arma qué más ¡El avión! ¡El avión! destrelló ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Aaah! de vida! Pan, ¡Mia, mia, miau, miau. pues mismo pongo una... No, canción no。que se llama Javier no. y buen manco! Oh, ¡Y si sí existe! ¡Javier! Es un man, mamanco ¡Mira! sabe Me voy a vengar contigo. ¡Ah, no! ¡Toma, toma, le toma, 50 toma, vida. toma, toma, toma, toma, ¡Estoy toma, toma, toma, toma, toma, Eh, ¡Muere! ¡Muere! Tío, me está campeando la Lissette. ¡Ah! Así puede ser campeón. ¡CAMPERO! Campero desde arriba. Campero desde arriba. Campero desde arriba. El avión está aquí estrellado. Mira, no, lo veo. Ah, no, no, no. No me veo el avión. El es mío, oye, se me cae, se me caen los audífonos. ¿Cómo No, me mataste. Oye, hay un chico, hay un chico que tiene un arma micro. Ahí está. Voy ganando, Jami no, va, ya, no, no. Mato, mató a este chico, ¡Ah, está ah no, se la yo, rapa ¿Qué es, esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡No, no, mato! ¡Coma! ¡Ay, no! ¡Te eché! Tengo esta arma que he echa bolitas ¡Ahí arriba! No, tío, me acaban no, de el... te... venir por detrás y encima volando Ese, ese, ese, ese ¡No! Oh, ¡Que se te mata. ¡Nunca me vas a matar! ¡Nunca me vas a matar! ¡No! ¿Cómo es que me han matado ahora? Oy, la... ¡Hay un chico con máscara de alguien que me mató! ¡Venga! ¡No, oh, tío! ¡Es que la niña está campeando! ¡La Lizeth está campeando! Este ¡No estoy campeando ahorita! ¡Ahorita ¡Sí! sí siempre se pues, Bueno, ahorita ya. Javier, te voy a reportar por campero. Oh. Sí. ¿Dónde está la licencia? Lisa, Lisa, Lisa, Lisa, toma. Me mató José, pues. Ah, me ha matado el José, no me... Ah, me, me ha matado el José. Ah, licor, Mira, ven, tengo un francotirador. Y... Sí, necesito. necesito subir a la cima. Está, está aquí el José, está aquí. No, que si lo mato está por ahí. ¡Ah! No, tío, que estoy ganando, estoy recontra que pro. Estoy bien pro. No, no, no, no, no, no, estoy malo. no, Javier! ¡Por qué no, me deja matarte! ¡O sea! O sea, no puedo matarte porque tengo, ¿cómo se dice? Porque tengo te el francotirador, te te vale. No puedo matar a nadie. Y tengo ahora sí, tengo un revólver, por lo menos. No, esto es para peor. Esto es para peor. No, Estoy no, para... no, te matan. no. Esto es tío. para peor. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no, no. No, no, no, no. No, no, no, no, y encima me acaban de dar un hecho en el capo este ¡Ah! me mataron o sea la, la palabra ma mataron chicos no, me en el juego mataron. se ha metido un amigo mío que se llama Agustino y pues bueno como ven está en México, pues, el equipo es Agustín grabando con él y si está rompeando no vale eh, voy a matar a todos todo de tu equipo o oh, toma me mató a te mató nada. sí tú me mataste, no me mató el oh. destino. Eh, hey, hey, eh, hey. eh. Ay, me mataron por detrás. Oye, tío, matar, me por, detrás, de matar no vale, por detrás, voy. Voy a matar a ese alguien ahorita mismo. Oye, de momento nadie tiene el cuchillo dorado. No, tío, y casi lo cuchillo que... le... Bueno, yo lo voy a tener, yo lo voy a tener, ¡Oh, no, voy a tener. No, ¡No, javier ¡Javier! ¡Está volando! ¡Está volando! ¡Estrapa! ¡Estrapa! ¡Estrapa! es está... ¡Ah! tiene el cuchillo dorado! ¡Sí, me... <risa> tiene el cuchillo dorado! ¡José! ¡José mata! ¡Mira! ya hay una mima! ¡Toma! ¡No me mata. ¡Eso por por campera! ¡No, tío! que mato. A ¡Vale! ¡Ya me maté sí. Agostino! Mató, mató, mató, muere. Si, si, mal de nada. Mató a José, era José. Yo no puedo ir al segundo lugar. Yo no. Oye, pon la canción de tu pan, mia, mia, mia. Oye, quiero reportarme la parte de este tipo que hizo vamos a ver equipo Cuide. rojo de nuevo equipo rojo el agustino se vino al equipo azul Chicas, me voy a poner la skin del Agustino ah ahora no, ahora no, quién eres no, me vas a mostrar a tu skin a ver pum. ponte el mismo color de mí a ver no ponte todo el azul tío ponte el azul Por... no no, tío, el azul ya. Yo no quiero ir. Toma, bueno, entonces... Tío, bajan voy a todavía a la dos, no, dos. no, puedo ir al equipo... no, bueno, no, me tío, tío, tío, tío, tío. Tío, tío. no, el el agua. Tengo el no, el no, no, no, ¿Alguien de ustedes conoce a Rodney? Sí, la cabeza, chaval. Gracias, no sé, ¿quién conoce a Rodney? Yo, yo no. estoy acabando con todo esto. ¿A quién conoce Ay, Rodney? Eh, ¡Toma, toma! Co ¡Coñones, coñones! Chicos, chicos, está? tengo otra idea. O sea, no Necesito cura, cura, cura. No, bueno, no... no me mataron por detrás. ¿Eh? Ay. A ver, no me puedes matar, ¿sabes? No, porque eh, va por a ser tu equipo. A ver ¿Qué es lo que pasa. Ya, chicos, eh, hemos vuelto. Y pues bueno, chicos, ya sé que no hablo y es pues, que me quiero concentrar un poco. También, Ay, no. no. Chicos, ¿a ¿quién se le hace más fácil jugar a Arsenal? Porque a mí a no mí. se me hace nada fácil. A mí, a mí. No, pero tú no eres los suscriptores, yo dije a los suscriptores. Ah, no, bueno. Oh, tío. Es que a ti, ¿cómo bien a... El... Ah. Pongan en el chat a ah, no, no me cansé, ahora voy a poner esto. Pongan en el chat a quien les, les gusta... <risa> le gusta <risa> arson, y también él, él sí es fácil matar a alguien para... A usted. Porque para mí, para mí no es nada fácil. Pero si a tiene estoy en equipo, ¿cómo me van a matar? Oye, ya vi dónde está Liset. Ya vi dónde está el Gracias, Me Gracias, no. okay. José pero si sí estoy en tu gracias. No, no me maten. no me maten. Oigan, gracias. Gracias, Ay, Gracias. <olarak> Ah, ya, los... oh, ¡Ya me puedo meter al rojo, ya, ya me puedo meter al rojo! ¡Quédate, quédate, quédate! listo ¡Tay, 1, muerte, muerte, muerte, ¡No, no, no, no, no. de bien! ¡Quédate ahí Javier para hacer un one, -one. quédate ahí Javier para hacer one hacer Te va a venir uno por detrás Sí, me venía por detrás por no más Sí, matado, sí, te matado, sí, te mataste. Y este es una skin de Doug, de es de Manpoo. Ah, no, ah, no, ah, no, ah, no. Ah, estamos ahí. Manco. ¿Dijiste Manco o Minecraft? Mate no conmigo. Y escuché Minecraft y yo no, Dice manco. y Minecraft? estoy manco. y yo Ah no, me voy a meter el y encima de y yo estoy mal y el estoy mal y yo estoy mal y por campera. yo toma... no con, con, mal podemos vale. reventar a todos y ya te estoy reventando un es que quiero matar aunque sea una vez no no no no no no a mí a mí mátame a mí mátame no no no no no no no no Que a mí me vamos, ¿Pero no está aquí? Sí, sí, está aquí está aquí, está aquí No, tío, hablando ganado otro Bueno, ya quedé en segundo lugar Liribu Ya, pues, ya, ya, en ya. el video estamos haciendo algunas partidas de Arsenal. ¿Sí? Ay, me... Vamos a poner. Hacer... ¿Tú, tú, tú, tú? Vamos a el equipo, el equipo. 10 minutos de la reunión, por lo que, pues bueno, tendremos. Ten, ten. Bueno, chicos, como ven, quedan 10 minutos de, yeah, yeah, de... Quedan 10 minutos hoy. Chicos, está. No, tío, ya salió el que se queda en 10 minutos. Así que, chicos, jugamos. Muere, muere, muere. No le podemos curar. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, like no, no, no, no, no, no, no, no, no, dijiste no, dijiste no, no, no, no, no, no, no, no, José, diles que compartan la campanita la campanita y suscríbanse a su canal para tener más contenido en el canal. Mentira, y pero... es hacker, ¿tú puedes que la de Roblox? Okay. Oye Javier, déjate con el hacker, que el hacker solo, el hacker él no es para los suscriptores. Sí, encima yo no soy hacker. ¡Ah, sí, cómo no! Un día me dijo, alguien no te, te hackeó y pone, no, oh, José, no. no yo no fui, si tú me diste la contraseña Bueno, que, contra que, que, que, contra que dejen, que activen la campanita y suscríbanse. ¿Sí? ¿Qué? ¿Qué? Me están reventando, o sea, no sé cómo, pero me están reventando. <risa> ¡Muere, ¡Muere, muere! ¡Te dejas un todo y te van a matar por nada! <risa> No, No, yo me he dominado el, Agustino, el Agustino. Chicos, si no conocéis a agustimo, Agustino, es un jugador muy pro de. Déjame compartir pantalla Muéranse si sí, sí, se va a acabar la reunión, la van a mandar. No, de ella me tienen que ir, chiven. Sí, no maté a nadie, en serio. Voy no, no. no, no, no. a matar si yo... a una dejo. Quería matar a un poco de niño, nada más. a dos veces a un tiro Tengo un arma de nacer 3. ¡No! ¡Casi te mato! Te vi, José No, es que me venga, venga, venga, venga. Era, venga, venga. estoy haciendo kills a lo loco De mismo. no... De mi no... Tío. ¡Muere! ¡Muere! ¡Muere! ¡Muere! muere. No, no, no, no, no, no, no. no me Ciertos, la... recuerdan sentido? ese video Y cierto, suscriptores Ustedes recuerdan el video que es Vio José, ese de la araña De otra pilla araña La pilla araña La pilla araña oh, Tío, acabo de matar a bueno, matar Agustino pues. bueno, ya que casi No, oh, tío, me he matado a Javi hey. ¡Eh, granada! ¡No, granada granada granada ¡Ah! no no hay granadas en ah no, no es que pensaba que era una granada son bolas de, de, de son bolas de bolos ¡Oh! no, no, no no no no no no no no no no oye yo tengo oye oye qué hace esa chica allá arriba ¿No? ¡Déjame, me soy yo! ¡Eh, no te mato, no te A ver... ¡Que me han venido por detrás, tío! De ese... Me has venido por detrás, tío, ¿no? cierto, no sé si... ¡Toma! Acabo de dar un hecho de alguien sin apuntar porque se me está quedando en Roblox pero ese está quedando en me está quedando... Se me está quedando sí, el... Pues, no, no.